Se han preguntado cómo funciona una computadora en su interior. caballero sean bienvenidos a este sistema. En este sistema trabajamos para que los usuarios se interconecten. Qué emocionante, porque no estamos dentro. No, en serio, ya de Bien, para comenzar, tienen que conocer los conceptos básicos que se manejan en este sistema. ¿Y cuáles son esos conceptos? Ya los sabrán hace tiempo, acompáñenme. de se maneja los sitios web y la supervisión del internet. Oiga, ¿y qué es internet? Es una red gigante que permite la conexión entre usuarios. Y web es una colección de archivos y documentos electrónicos almacenados codificados en una computadora. La web necesita el internet para que envíe los archivos. Más por acá, síganme Bueno, en esa habitación manejamos los sitios web? Pues. ¿Y cuáles son esos sitios? Bueno, algunos sitios son los de catálogo, los que muestran el producto y las ofertas del producto. Otros sitios que tenemos son los buscadores, pero esto, la diferencia es que solo son sitios de paso. Y los otros son los blog y los microbloggy. Estos. Ah, es mucho informativo, oh, no puedo, oh, auxilio. Oh. Vámonos pues. Esta es la habitación de las redes sociales. ¿Saben una idea de qué es red social? Pues si no me equivoco, es una estructura donde muchas personas mantienen distintos tipos de relaciones. Excelente. Pero eso nos podría traer desventajas como estar este demasiado tiempo en ello, ¿no? Quitándonos tiempo. Y otra y, pero las ventajas serían que podríamos estar comunicados con diferentes personas, ¿no? Eso es cierto. Bueno, en el funcionamiento del internet tenemos el cliente que es el que solicita la información y el servidor que es el que la envía. Bueno, deje que Mac09 les explique mejor sobre el funcionamiento del internet. Bueno, para hacer el intercambio se necesita un protocolo, es decir, un conjunto de reglas a seguir. ¿O de servicio que se puede... El servicio ofrecido por las compañías en Internet para guardar archivos HTML se llama Hosting. Hay un lugar de organizaciones que se unen para conectar su tecnología. A esto se le llama punto de interconexiones. Mr. Linus menciona a sus nuevos empleados que si quieren permanecer en el sistema deben entender que el Internet es importante en la vida de los usuarios porque es una herramienta esencial y fundamental en la actividad para mantenernos comunicados e interconectados unos con otros. Te ha hablado el narrador, dale like, comparte, suscríbete al canal, buenas noches.